Hola Galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este episodio estamos en Poppy Playtime Vale, empezamos con una mano super larga pero, mirad esto rosa y que se mueve, vale y que está parada en el suelo ¿De quién? No lo sé. Ahora lo veremos. Seguro. Con Poppy ahora libre, eh, Poppy será el que liberamos, ¿no? Sí, la muñeca, sí. Ahora, con Poppy ahora libre, la situación eh, empieza a cambiar rápidamente y ahora vas a buscar alguna manera de escapar de la factoría. Antes quería... O sea, eh, Ir a investigar sobre eso y salvar a los empleados que estaban desaparecidos, pero ahora han cambiado ha cambiado y ahora lo que quiere es escaparse. O sea, se quiere ir al no sé cuánta de quienes los juguetes están vivos al ver lo de Haviwagi. ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Hay uno! ¡Hay alguien! Hay, hay, hay, ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí al fondo! ¡No! no. ¿Qué es esto? Ostras, eh Pero este ¿Cómo se llama? O sea, este es un... ¡Ah! Playtime Espera Madre mía, no, es demasiado elástico Ostras, eso Eso no me ha gustado, eh A, A ver. ver Mami Long Legs Se llama Mami What's Long Legs ahí, está ahí Bueno, no ha sonado ¿Cómo no? ¿Pero esto qué? ¿Pero ¿Esto qué es? ¿Esto es otro juego o qué? Es popi, ¿no? Ya nos dice que nos levantemos. Es que estamos en un sueño viendo eso. Anda, venir. Vale. Ya estoy listo hemos visto varias cosas El comercial del de personaje principal de aquí Y es... No sé qué se llama, Mami Longley, lo he visto Y, es, y dice que es súper elástico Vale, aquí es donde liberamos a Poppy en, en, Ahí está su cabina Bueno, ya está aquí la cabina Que nos vamos a ir Vale, están las luces rojas como la última vez cuando abrimos la cabina Y aquí estaba la, el mismo sitio y fuimos por aquí. Pero todo está Todo está bloqueado. Porque ahora hay que irse por otro sitio. ¿Detrás del armario que estaba aquí? ¿Había una puerta? Espera, os lo descubrimos. No me acuerdo. Ostras, pues. A ver aquí. Exactamente, había que ir por aquí. Vale. Vale. Vale, y vale. Primero. Perfectos dibujos, eh. Soy yo dicho, he escuchado como algo. Nada, será El Ludwig. No puedo entrar. Allí, no. Y es como si hubiera dos manos, pero está desactivado. No puedo. El único sitio que puedo ir es aquí. ¿O oh, no? Vale, ha, di ha dicho alguien que puede... qué es? A ver. No me dejaba, no creo que deje. Mira, es que... ¿Pero qué? ¿Que me deja? Espera, me deja, bro, quiero decir de broma. ¡Ostras, tú! ¡Qué bueno! ¡Wow! Ah, ¿en serio qué malo soy en este tipo de cosas? Pero bueno, pero si estoy agarrado, ¿por qué? No, pero suéltalo. Soy más mala a esto que el, al golfi. Incluso al golfi. Yo juego a Dorf, sí. Lo, no sabíais, pero yo juego a Dorfi. Y soy malísimo Es here, Presiona aquí. ¿Eh? No, no, no, no, no, espera. Levántalo. No, quiero escucharlo. Quiero presionar, espera. Levántate. ¡Levántate! Quiero escuchar lo que dices eh... Eh, ¿Cómo lo levanto? Espera, tengo una idea ¿Dónde está el botón? Pero, o sea, Es que hay un botón Y dice que presione ahí Vale Ahí demuestra voz, ¿no? Acaba de reírse Literalmente su voz No estoy muy seguro ¡Uy! Espera, eso... ¿Por qué has hecho ese ruido? ¿Por qué has tenido ese ruido? No me ha gustado Aquí hay una puerta y como no Nos quitamos estas porquerías De en medio He dicho de en medio Exactamente Toc toc, ¿Quién es? La llave la llave para qué puerta? No lo sabemos. Pero tiene forma de flor. Bueno, volvemos. ¡Espera! Ah, claro, y ahora me sale, ¿no? Me sale ahora. Ahora está a... No. Espera, será la llave para... Exactamente. Es, el... es un despacho, ¿no? Mira sus dibujos. Son de niños. Pero. Un almohadín. Un cojín, un cojín. Espera, porque he dicho almohadín. No me lo puedo creer. Pero si eso no existe, almohadín. ¡Almohadín! ¡Pero si esa palabra ni existe! Espera, ¿cómo era? Almohadín no creo. Almohada, no me lo puedo creer. Estos son cojines. Cojines. No Vale. My best friend. Mi mejor amigo. ¿Qué es lo que. O sea, ah, que está comiendo verduras. Ay, no. Está comiendo. Hierba. Poppy. Ese que se llamaba Candy Cat, lo sé, porque había varios muñecos de él y se había reportado a Candy Cat. Hagi y Kissy. Ostras, ¿hay otro? ¿Hay otro que Wagi Espera, esto es re... esto es... ¿Kissy? ¿Kissy? ¿De qué estás hablando? ¿Hay otro? Que solo había uno Y que ya se había acabado todo Genial, ahora hay dos Jolines ¿Qué clase de niño va a ser este dibujo? Y este juguete Que lo han maltratado, seguro Y a estas de ¿Qué ha desaparecido? No sé por qué Y ahora se me sale inventario ¿Qué pasa con el inventario, vale? Oh, ¿qué es? Daisy Oye, pero esto que... O sea Es una flor, ¿no? Un personaje nuevo Aparecerá, no lo sé Ah, que hay que coleccionar varias de estas estatuas Y he conseguido la primera sin querer Eh, la cinta Una cinta La cojo Pero déjame... Ya está Eh, eh, eh, ahí hay algo Escrito algo. No puedo ver nada. No puedo ver... ¡Y también lo puedo coger! Entonces también puedo coger esto. Ah, no. Entonces también puedo coger esto. ¡Oh Dios! No. Aparece nada de esto tampoco. Bueno, voy a poner la cinta. Playtime Co is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of eh, 19 vale, y se para el video. Tiene que ver con algo con la historia, seguro. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? ¿Es un bron? Eh, esto quiero que lo quites. Hay un bron. Quiero los muñecos de bron. Bron es mi personaje favorito de, de ese juego. Quiero que quites eso. Necesito un muñeco de bron. Quita eso. No me deja. No, no, no. Vale. Esto tengo que moverlo, ¿no? Eh, cuidado, ah, vale. Más. Ostras. Pues nos colamos por este sitio secreto. Por cierto, dije que el dios Blue que era de ahí, era de. Eh, ¡El que oh, uh, Espera, espera. Eh. Es, just... es Poppy, ¿no? Sí. Here. Ok. Vale. Me, me ha dicho... De... Venga ya, porque... Mm, vale. la puerta. ¿Y dónde ir el botón? El otro botón. El otro... Botón. Ahí está. Venga ya. Ahora. No les merezco tantos aplausos. Thank assim... no Eh, está sonando por ahí. No, no. Eh. A por ahí. Vale, ya voy. Well, I'm still a doll. Lo sé. No nada nada desde mi cámara, no se ve casi nada. He vuelto. Ah, vale. Y yo no pegué por ahí. Creo que me está troleando, eh. Y Rolo... Eh, me está engañando, pero no sé, me ayuda. ¡Mira eso! ¡Ya está arreglado! Vale, esto hay que hacer carrerilla. Y esto es cuando... Mi, mi suerte de Spider-Man falla siempre. ¡Spider-Man! ¡Oh, ¡Pero si ni siquiera le he dado! Menos mal que aparezca aquí. Vale, ahora sí. ¡Spider-Man! ¡Oh, ¡He llegado! Vale, a la primera. Ya veis cómo lo ha hecho a la primera. ¿Eh? Vale, me pensaba que iba a salir de repente uno ahí. Eh. Ver, la mediación. No, suelta eso. Ahí. Mira, ahí está Poppy. Y un agujero así, y... gigante. Escucha, Hola. Creo que la ha cogido la mano del principio, ¿eh? De, de la, la personaje principal, ¿eh? Oye, no sé. Pero estás ahí. ¡Ah! ¡No me he caído! ¡Tío! Tío, ¿por qué me he podido caer? Oye, bueno, ¿cómo es que todavía no ha muerto? No debería de haber muerto ya. Ay, tío! ¡Que esto es parte! No tenía ni idea de que tenía que hacer eso. Literalmente. ¡Ah! Lo que iba a decir antes, antes de que apareciera Poppy, es que iba a decir que el señor Ludwig salió en la cinta que era el creador de... Eh, de la empresa de... la fábrica. Y mira, aquí hay varios toboganes de varios trabajadores. Leipier me suena de que era del principio. No sé... En el principio decía, en la primera cinta de todo, decía A My name is Liz Pierre Y aquí sale el nombre, o sea, son, el son los toboganes de la oficina De ellos, hasta aquí, para que ellos puedan venir hasta aquí ¿Y por qué aquí hay? ¿Aquí no hay ningún nombre o sí? Yo es que no veo casi nada, Literal y aquí hay otro toba, pero es que no se ve el nombre. Estaba buscado. Game Station. Game. Eh, la, la, la estación de juegos. Y hay un tren. Como en el capítulo 1 para utilizar el código. Vale, esto es fácil. Conectar. ¿Qué? ¿Qué? ¿QUÉ? ¿QUÉ? ¿QUÉ? Vale, algo pasa ah, vale, lo que pasa Es que aquí hay algo Se quiere toque, si le doy A conectar esto Justo hago pum Y me lo desconecta Podría ¿Cómo lo hago? Espera, ¿cómo lo hago que no lo toque? No, la droga un poco. ¿Tiene que ver algo esto? Espera. Espera, voy a probar algo. Espera. Voy a probar algo. Que es muy interesante, ¿eh? Pero no sé cómo hacerlo. Joline sin quererlo conectado. Ah, oh, no, espera. ¿Y si? Ah vale, y ahora puedo conectarlo ¡Claro! Es que me tenéis que aplaudir de los listo que soy Ah, que hay otro No me lo puedo creer Y mirad lo que me hace mm, Pero no ¿No sabes que ahora lo tengo igual? <risa> Uy, se abre la zona La estación de juegos Uy, este pasillo es muy largo Esto es muy oscuro, ¿eh? no se ve casi nada ¡Ah! Espera, ¿qué? ¡Eh, mi mano! ¡Mi mano! ¡Te vuelve muy, mi mano! ¡Ostras! Tú! ¡Eh! Se ha llevado Poppy otra Pues claro, es lo que me dijo. Is that pues. is si? no si Mami, el de train code. Mommy idea, Papi. And memory. Memory. Pero cuál Yo sé que es Menor Pero cuál es juego. Espera, que sigo vivo. <risa> pero no puedo entrar, te necesita. Ah, pero. Mami, nah, no, el inglés me ha dejado entrar solo para jugar a sus juegos y que dejarme escapar.